Aún en la espera de que se le repare su vivienda, tal y como le habían prometido por vía al Instituto Nacional de la Vivienda INVI, Isidra Altagracia García, a quien desde hace varios meses se le seleccionó debido al mal estado en que está la casa donde actualmente reside. Yo me quedé esperando lo que ellos me dijeron que venían, que venían rápido, que venían como que más o menos ellos iban a venir más rápido ahora hacia la casa. Y yo me quedé esperando. Imagínense, mírala como, como que está. Ya usted sabe, eh, la forma que yo ellos, ellos miraban, se dieron cuenta cómo que está todo. Recordamos que hace un mes atrás García había denunciado que el ingeniero que se le había asignado para la reconstrucción pretendía cobrarle para iniciar los trabajos. Y gracias a la difusión de la información por NTN, autoridades del INVI asistieron a su vivienda para prometer su rápida intervención sin costo alguno, pero hasta la fecha no han regresado. Para NTN